Hola. Aquí estamos en hielo patinando. ¿Ven? Tengo mis patines especiales. Y los dejo porque si no me voy a caer y entonces ahí se arma. ¡Los veo! ¡Vengan, patinen, chicos! <risa> Patinando.